De pronto en la ostra de la muerte Quiero comer contigo, estar, amar contigo Quiero tocarte Que lo digo, lo dice en mi cuerpo, los hilos de mi sangre acostumbrada. Lo dice este dolor y mis zapatos, y mi boca, y mi alma. de tu cuerpo donde se duerme un agua de amapola cabellera del aire desvelada Voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y tu costado. Amor mío, mi amor, amor hallado. el te... <tose>